Oye, que tenemos que dejar el, el directo. Corre la mar. ¿Y la corbata? ¿La corbata? ¿Dónde está la corbata? la corbata? ¿Dónde está la puta corbata? ¿Qué corbata? La puta corbata. Nada da igual. estamos... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Estamos en el aire en 3... 2... Uno. ¿Ya? ya. Bienvenidos todos al mejor programa de televisión llamado Show. En el día de hoy vamos a hacer cosas muy interesantes Tenemos un invitado muy especial, ya lo conoceréis Es un youtuber muy famoso y nada, vamos con él ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? También de cámara, ¿no? En el día de hoy os voy a presentar a un youtuber muy exitoso El mejor de España que es ¡Viva! What? Espera... ¿Pero quién coño es? Vale, coño... Claro, gente, tío. No, no la... estar aquí, verdad. ¿no? Bueno, eh, te queríamos hacer una serie de preguntas, porque nos han dicho que él tuve vida. Así que nada, eh, te queríamos hacer una serie de preguntas básicamente para saber Pues cómo te ha llevado la fama estar aquí ahora mismo eh, en Royal Show. Muy mal lo he que hacer para acabar aquí. Bueno, sí, eso lo cortas, eh, por favor. Vale, pues y después de esto quiero preguntarte una serie de preguntas, que es, por ejemplo, ¿cómo acabaste siendo youtuber? ¿Tienes filo para ser youtuber? Ah, eh, bueno, yo sería retos y si consigue ¿sí? pagar El primer reto va a ser muy fácil. Básicamente vamos a jugar una partida de futbolín y quien gane se llevará un punto. 3, 2, 1, vas a salir. Primer abrir. gol, vale. primer gol. No vale, bro. No. Ah, ah. Ah. Ah. <risa> Yo no voy a hacer el otro. ¿no? Yo sí. Vamos a dar? Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos no, papita Ahora Vamos bola! y gol bola! gol la bola! Uy, bro, yo no Yo no tengo nada. Ojo, que eso, eso, mordido! ¿no? No sale, no no sale. No sale, cago uh. Uy, qué hago Tía tira, ¡Go! tres uno, chicos. Ojo, cuatro, Vamos. Mi mamá me enseñó a marcar así Por favor, dejadme que me ponga la medalla de mejor jugador de futbolín del año Que nada, Ruby. Oh, me he revistado. En el segundo, lo que haremos será básicamente hacer un veo veo Muchos de vosotros lo habéis dicho cuando sois pequeños Empieza el segundo reto Únicamente en este reto lo que vamos a hacer va a ser jugar al veo veo Así que nada, Ruby. Empieza. El... Rubi, dime Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosita es? Una casita. ¿Qué casita es? Una casita. ¿De qué colores? Verde. ¿Eh? El trapo. No. Para Ruby lleva un intento. ¿Alguien tiene más intentos y pierde? El Funko del choque. Bueno, el Funko? ¿La Funko del choque. No. El Monster. ¿Dónde has necesitado dos intentos para ganar así que nada. Te toca a ti, Ruby. Veo, veo. ¿Qué ha hecho? Una casita. ¿Qué casita es? Una cosa ¿De qué color es? ¡Rojo! Hay muchas cosas rojas, ¿eh? ¿La lata, de humas? No ¿El papel de... este molde que hay abajo? No ¿La suegra de Jopa? No ¿El box de que va? No ¿La Coca-Cola? No ¿Y traje? Sí Digo, <risa> <risa> sí, pues, claro, lo último que pensarás es tirarte en el mismo que nada ronda, este reto lo que haremos será intentar meter la pelota en un agujero, sé que suena raro, pero bueno, pues por aquí tenemos una tapa. No encontré una bola, sinceramente. Se llama tapón. Tapón. Tapa, tapón, tapita, tapón, tapón Así que con esto vamos a hacer Mágicamente se meta en la taza Quien consiga meterlo antes en la taza pues básicamente ganará Esto 8. esto 8, así que Quien gane se lleva un punto Un millón de euros okay, Hasta cerca, hasta cerca Uy, qué, ¿qué mal ¿Quieres que te va de verdad ahora? Uf, casi, ¿eh? Pide el pedregal ¿Con quién? Vale, vale Vale, ahora tengo miedo lo intento. Sería la más preciba. No, Tambón, Jaime, tú lo has hecho desde aquí y además está así. Que va, sí. Yo voy atrás. Para ¿eh? bueno, bueno, que no le temo a la. muy lejos dos, uno, uno dos, chicos nos hemos quedado básicamente sin intentos hemos quedado en empate, así que nada vamos a por el siguiente reto Vale, ya calculaba la, la, la potencia hasta la vale, no no no no no no no no se va no la... <risa> es que... <risa> la derecha, obviamente. de o sea, tengo que tirar más como para la izquierda ahí. y ya ya está dentro. Nada chicos, después de todo hemos quedado 2-2 empate sí, Y nada, básicamente nos jugaremos Jugaremos todo bien a estamos aquí con Ruby encantado de tener el programa de hoy, eres el primer eh, participante en este programa Así... Vas a ser el último Muchas gracias por participar Y quiero que des una nota antes de terminar y que te lleve los 1000 euros o no Quiero que des una nota ¿A qué te parece el programa A ver, yo es que mi nota se basa en el cigarro no Claro, le doy un 10, si no le doy un 0 Y lo denuncio y cierro el programa Quiero que gane ya, ¿vale? Y el premio lo en 5 minutos, como favor. ¿No? Vale, chicos, pues eh, quiero que me movéis en los comentarios más retos y más cosas diferentes para para llamar al programa Y ahí haremos más, básicamente Quiero en este vídeo muchos likes, muchos comentarios Chicos, espero que os haya encantado, pero antes de nada, vale, Rui. No lo vamos a jugar básicamente a un pedrable de Ya lo sabe todo el mundo Ya se llevar el premio de 1000 euros, yo ya los tengo nada, vale, si ganas te lo llevas ¿Te Sí, vale Piedra, papel, tijera. Spoiler. Bueno, pues tráeme el premio, por favor. Tráeme el premio, el por el favor. El el ha sido muy, muy listo. Ahora va a. Piedra, papel, tijera. <risa> Hostia, casi te doy fuera de vídeo, casi te doy Vale, chicos, pues por favor, ahora sí, en serio. Traeme el premio, Jopa. Bueno, eh, parece que Jopa no viene, así que voy a tener que ir yo. Lamentable, este programa es lamentable, es que. Vale. Por aquí tengo el premio, chicos, así que nada, vamos a ver quién le ha tocado a Ruby. Así que nada, Ruby, cierra los ojos, te voy a poner el regalo encima de la mano. Aquí lo tienes, todo el mundo hemos querido algo así en nuestra vida, básicamente porque es la hostia. ¿Qué es esta mierda? Eh... Es un ¿Tienes un mechero? Dos euros con 20 encima. Se acabó. ¿Eh? Acompáñame ¿Quién le ha dejado meter esto? ¿Quién coño le ha dejado meter esto? ¿Quién coño le ha dejado traer esto? ¿Quién es el responsable de él? ¡Me cago en la ¡Que tiene un puto mazo! Déjala, déjala. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! Al menos la pequeña Stephanie está viva. ¿Seguro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Soy Stephanie! ¡Hola! ¡Soy Stephanie! Bueno, chavales, pues ya está. Hay que dejarlo ya de jueguito porque estáis quemando las cosas del medio ambiente ya. Bueno, está coñas. Me ha molado mucho hacer este vídeo. Bro, que no soy la muñeca Stephanie. Y que si os ha gustado, como a mí me ha gustado hacerlo, darle un like. Comentar y nos vemos en el siguiente programa. Desrolla show. Hasta luego. Soy comentarista. Me llaman la risa. Yo te saco una sorresa. Te Mad tenemos aquí una cena familiar con mis hijos. Sí, la verdad que después dejen de hacer la, la cripto subida, la verdad que estoy bastante bien. Corbatita, cushy, the ah, uh, Uf, la verdad es que sí, pero no. Está un día por ahí locotron. En la excelencia la casa, Taraga. Kuka. dacha,